Saludo a ti, a tía, Paula, a todas las personas que, que en este, este momento, momento están viendo el programa. programa. Eh, la, ley la ley 1978 ley 2019, del año 2019 modificó varias, varias de las funciones de la, funciones de la, Comisión, de la, Comisión, de la Comisión de Regulación de, Comisión. de Comunicaciones, como lo mencionabas ahora, y una de ellas fue la creación de la sesión de contenidos a la que yo pertenezco en este momento en compañía del comisionado Ernesto Orozco.